Te despertamos, wey. cachete esta weá. Nos vamos a tripar en, en una montaña que está por allá que está tapada Para allá y para arriba con sí, el, el borde. borde. Vámonos entonces. Esto tiene que ser una caja de sanación. Allá arriba ah, hasta de la de cima. <risas> Miren, por vengan por favor, vengan por favor. ¿Está bien? ¡Vamos! <risa> ¡Uy! Uh. <risa> oh, ¡Casi me va a agarrar al de <risa> la va donde estaba andando, man. Hay una roca escondida totalmente detrás de las matas. Nico se acaba de caer con una! Yo creo que es la primera parada técnica, o seguimos. Hagamos el análisis ¿Primer? técnico aquí, sí. si sí, o sea, vos dijiste que teníamos que cruzar un cañón. Cacha, ¿dónde estamos? Güey? Ahí viene el cañón? ¡Y no! Cacha, la pata del elefante. Güey! <risa> <risa> Hasta <risa> ahora va coincidiendo con todo lo que me habéis dicho. Cachate al lado del lugar que estamos. <risa> la raja. La weá, hasta así cuando haga demasiado calor venir a tirarnos un chapuzón en nuestra ruta anual si hubiese traído traje baño me tiraba weón no tengo ropa para cambiarme después hay que hacerlo weón mira oh esta araucaria está gigantesca un poco más cerca. estamos yéndonos por la quebrada nomás no estamos yendo por la quebrada para poder llegar a alguna parte que baje que cruce. Está, mi sendero choca con ese bajando, a ver, voy a alejarme. Esta acuática la misión. Wow. Bueno Nico, buenísimo. Cachate Octopus. octopus. Oh, la cantidad de ahora bucaria Salimos del lagreo, vamos a probar por acá. Pareciera. Qué locura, Juan. Vamos con el rabo entre las piernas. Sí, <ríe> yo, más que entre las piernas. Como que todavía pensándola así. Cachemos la veranada. Echate uh, uh, esta roca, Juan. Las formaciones que tienen, Juan. Tratamos de empezar desde allá abajo. Cáchate los cabrón. Pata afuera. Oh. Uy, con oh, mi disco casi muere en esa piedra. Vamos viendo ruta que se vea expedita para que no nos caremos otro vacayo. A ver, cuidado ahí a la Esa <risa> <risa> estaba grabarla. Alguien más se la tirará. Eh? Parece que no. Desde aquí llegamos, tenemos que llegar más abajo. Nos trepamos más arriba de lo que estábamos. Esa franja de allá llega a la quebrada y para allá tenemos que ir. ¡Oh, qué brutal! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! cacha esa era un carry gigante! ¡Uy, oh, ahí hay otra! ¡Cómo suena con el viento! Pues, yo ¡Nunca pasamos por acá con un padre de sangre! No, pues acá no hemos estado. como que se tapa un poco se tape mucho, weón, pero un Uy, la mea champa el loco y de aquí para allá voy a lugar de caballo ay, una champa gigantesca bueno. bombeando la wea más imbombeable del mundo uh que oh. haber oh. Segundo está más abajo. Oh. Oh, el medio escalón, ¿Juan? ¿Tu 27? 29 ¡Oh! <risa> ¡Oh! ¡El meollo! Oh. Ahora sí, pegarle una grada a los cabros. ¡Wow! ¡Oh! ¡Como retumba el plomo <risas> <¿Qué> hizo! Pensaba <risa> <risa> iba por allí al medio, parece. Acá está. No me tienes que por porque estamos perdidos y la ruta la tiene bien. Ahora, po, ahora. Pero la hicimos, No No me recordaba que habíamos ladereado todo el rato, ladereado todo el rato. ¡Qué brutal, weón! Oh. Oh. Oh. ¡El cambio, el cambio, el cambio! bueno! la la raja! Esta weá sí que esté la... Oh, pajarito. Esta va a de loco, weón. Oh, oh, Estamos llegando al último plano. ¿No logramos hacer cima hoy día? hacer cima. La buena es el Everest. No llegamos arriba, <risa> pero para la próxima ya conocimos mucho más el sector. Conocimos, reconocimos. No puedo hablar. Pero... Qué chego está. Woo! ¡En llamas! la pilita India! ¡Cómo se siente el piso! Aquí veníamos. <ríe> sí. Hay huellas de bici para acá. Oh. ¿Para aquí veníamos? Yo creo, ¿no? Huellas para allá. Sí. Algo. Ahí es algo. <risa> no <fíjole>, sé <risa> qué se Ahí está, haciendo? una locura. ¿Tiene la sigue? ¿Sí de abajo? Ah, <risa> sí, bajo. Fui atrás Es paradísimo, güey.